Qué pedo mis compitas, espero que estén bien y que se hayan levantado como prueba de embarazo de morra que va en con Alep, bien positivos. El día de hoy les traigo un fanfic de Naruto llamado Naruto el Ninja del Shinju, los que me siguen en mi WhatsApp sabrán que hace tiempo hice una historia parecida pero que no subí al canal, y eso es más que nada porque habían situaciones demasiado forzadas y eso hacía que se me hiciera difícil por no decir imposible en continuarla, así que decidí aclarar mis ideas y eme aquí, trayéndoles el prólogo de esta historia, así que sin más, pónganse cómodos y jálense un tonayán porque ya vamos a comenzar. Narrador, Carlos. Lo anterior fue una, fue una simple broma, este, yo no apoyo la, la ingesta de bebidas alcohólicas, mejor jalete una maruchan y una red coal, porque ahora sí vamos a comenzar con el video y nada más lo hago por las políticas de YouTube y tampoco me están patrocinando para promocionar estas marcas, así que no gano nada con esto. Un 10 de octubre en una parte un poco alejada de Konoha Gakure no Sato, una mujer pelirroja, llamada Kusina, estaba dando a luz al que sería su primer hijo dentro de una habitación en compañía de su esposo Minato Namikaze el relámpago amarillo junto a la esposa del tercero Kage Biwako Sarutobi y una ninja médico llamada Tahi. Después de unos minutos, Kusina logró dar a luz a su primer hijo, el cual tenía cabello rubio como su padre, Minato, y ojos azules como el mar. Minato al saber que su esposa ya había dado a luz, se acercó a Biwako y le preguntó, ¿Podría ver a mi hijo? Biwako negó con la cabeza y le dijo, Primero tiene que verlo la madre, así que no. Y después fue a donde se encontraba Kusina la cual al ver a su hijo recién nacido, le dijo con un tono tierno, Bienvenido pequeño Naruto. Y después de eso, Minato se acercó a su esposa y le dijo, Él es nuestro hijo Kusina, él es Naruto time skip de dos años y medio. Minato y Kusina en ese tiempo habían convivido con Naruto como una familia normal. Naruto era un chico un poco inquieto pero alegre, y esto era una cualidad propia de él. Un año después de su nacimiento, Minato y Kusina tuvieron a otro hijo llamado Makuto el cual era pelirrojo como su madre y compartía su mismo color de ojos, siendo casi una copia de ella pero en masculino. Con Makuto las cosas eran algo diferentes, ya que era un poco más inquieto que Naruto, pero eso no suponía tanto problema para Minato y Kusina los cuales ya sabían cómo tratar con él gracias a cómo era Naruto. Es así que tiempo después Minato y Kusina tendrían una nueva y última hija la cual nacería tan solo dos meses después del nacimiento de Makuto. Finalmente, el día de hoy nacería la hija de Minato y Kusina, pero como este sería la tercera vez que Kusina diera a luz, el sello de la bestia de nueve colas, conocida como Kyuubi, lograría liberarse, y por si eso llegase a pasar, Minato ya tenía planeado todo lo que haría. Es así que siendo ya el cuarto Kage, decidió pedirle ayuda al tercero Kage, en Sarutobi, para que estuviera con ellos en el parto de Kusina, al igual que si el Kiwi llegase a liberarse, entonces sería sellado en sus tres hijos, Naruto, Makuto y su nueva hija Natsumi, pues si lo volvían a sellar en su esposa, ella ya no resistiría y moriría. Pero, a pesar de que ya tenía planeado eso, lo que sucedió fue que después de que Kusina logró dar a luz a Natsumi, un enmascarado asesino abrió a Koyataki, y tomando entre sus brazos a Natsumi, amenazó a Minato y a Hiruzen con acabar con la vida de la hija de Kusina si no se alejaban, y Minato al no esperar eso, decidió hacer caso junto a Irusen y se alejaron de Kusina empezando a improvisar un plan finalmente, después de varios procesos, lograron derrotar al hombre enmascarado el cual escapó usando una técnica espacio-tiempo, dejando al Kyubi para que destruyera la aldea, pero Minato y Irusen junto a Kusina lograron con esfuerzo, atraer al Kyubi a donde estaban sus tres hijos, y ahí, fue donde Irusen tomó la decisión, de sellar al Kyubi en los hijos de Minato y Kusina usando el Jutsu del Shikifujim, invocando al Dios de la Muerte, sellando una tercera parte del chakra en los tres, para final, caer sin vida y minato después de eso pidió ayuda a Angus para que lo apoyaran punto al día siguiente después de la destrucción que hizo el kiwi se realizó el funeral del tercero caje y de los shinobis que murieron tratando de defender a la aldea por otro lado kusina estaba recuperándose por todo el sobreesfuerzo que hizo mientras que minato se ocupaba de los asuntos de la aldea y cómo se recuperaría del ataque del kiwi pasaron cinco años desde ese entonces en estos años, Kusina y Minato se les complicaba ponerle atención a sus tres hijos, debido a que tenían personalidades diferentes, por ejemplo, Makuto era más impulsivo, Naruto era un poco más travieso, pero no era muy difícil cuidar de él, mientras que Natsumi era más tranquila, pero a veces podía ser algo enojona. Esto provocaba que a veces no le prestaran atención a Naruto, ya que él, al ser el mayor de sus hijos, comprendía mejor las cosas y empezaba a diferenciar las cosas malas de las buenas, lo que hacía que pusieran la mayor parte de su atención en Makuto y Natsumi, empezando a dejarlo de lado poco a poco. Los días y semanas pasaban, y Naruto sentía que de a poco, sus padres lo hacían a un lado para enfocarse más en sus hermanos, por lo que en un una noche, mientras miraba el cielo nocturno, pensó, el tiempo ha cambiado, son diferentes, puedo no pensar. Bueno, supongo que es algo imposible, pero en fin, estos últimos días he notado que mis padres están más concentrados en mis hermanos que en mí, supongo que ha de ser muy difícil tener tres hijos y a los tres darles la misma importancia y valor. Me da miedo ser adulto sabiendo esas cosas, pero creo que lo mejor será que salga de la aldea durante un tiempo para poder darles espacio y tiempo para organizarse, ya que me preocupa más mi hermano Makuto, ya que es demasiado impulsivo y agresivo, supongo que mis padres sabrán cómo tratar con él, confío en ellos y confío que mi hermana Natsumi seguirá así como es. Seguido de eso, sacó un pergamino de sellado que tenía debajo de su cama, donde colocó varias cosas para después sellarlas en el hijo después irse de conoja. Pasaron varios días desde que Naruto se había ido de la aldea, sus padres al estar ocupados en sus labores diarias y cuidando a sus hermanos, no se percataban de que Naruto se había ido, pero esto ya lo sabía perfectamente Naruto, el cual esperaba que eso sucediera, por lo que inició así, un viaje por el mundo Shinobi. Naruto mientras caminaba por un bosque, se detuvo y sacando una libreta, donde anotaría las cosas que le fueran sucediendo, la ojeó hasta la última hoja donde había anotado los lugares a los cuales se dirigiría, siendo el primer destino Sunagakure, posterior a Tsuna sería como Gakure, entre otras aldeas, y todo esto en un tiempo de seis años, en los cuales, entrenaría y conocería más sobre el mundo Shinobi, pero como su parecido era casi idéntico al de su padre, sabía que muchos querrían hacerle daño, decidiendo así, pintar su cabello de negro y colocarse unas vendas en sus ojos, para aparentar ser ciego y posterior a eso, seguir con su camino. Naruto ya Llegó aproximadamente en una semana a su primer destino, Sunagakure, donde al llegar, dos guardias le preguntaron. Alto, ¿quién eres tú? Naruto con un tono tranquilo, les respondió. Mi nombre es Kaitora." Uno de los guardias al ver que era un niño, le preguntó. ¿Y tus padres? Naruto le respondió. Pues, es que soy un sobreviviente de la destrucción de mi aldea, y pues busqué a mis padres, pero no los encontré, así que decidí caminar sin rumbo y llegué a este lugar. El guardia que le hizo le pregunta no le creía del todo, por lo que le preguntó. ¿Perteneces a un clan? Ya que tienes un parecido con los miembros del clan Uchiha. Naruto negó con su cabeza y dijo. No, solo era un civil normal de mi aldea, además no sé cómo sean los miembros del clan Uchiha. El guardia asintió y el otro le preguntó a Naruto. Bien, entonces, ¿a qué has venido? Naruto le respondió. Pues me gustaría que me dejaran quedar en su aldea durante un tiempo. Los guardias se miraron un poco y después dijeron acompáñanos por favor. Naruto asintió y empezó a seguir a los dos guardias, ya que podía ver a través de la tela. Después de hablar un poco con el Kasekage, Naruto logró convencerlo de que lo dejase quedar por un tiempo. Naruto después de eso, empezó a caminar por su Nagakura y mientras caminaba llevaba un bastón para aparentar nada más. Al caminar, llegó a un lugar donde estaba un niño pelirrojo el cual estaba jugando con arena, y al ver que jugaba solo, decidió acercarse a él y cuando estaba lo suficiente cerca, le saludó diciendo Hola El chico que estaba jugando con la arena al verlo, le respondió diciendo Hola, ¿Quién eres tú? Naruto le respondió Mi nombre es Keitora y el tuyo el chico al ver que Naruto era alguien amigable, le dijo, yo soy Sabaku no Gaara. Naruto asintió y volteando a los lados, le preguntó, veo que estás jugando solo, ¿podría jugar contigo? Gaara se sorprendió al escuchar eso, pues ningún otro niño le había hablado con la misma amabilidad con la que le habló Naruto, por lo que le respondió, claro. Y después de eso, Naruto jugó con Gara y a los pocos minutos, los hermanos de Gaara se acercaron a él y su hermano le dijo, Vaya, ya tienes a un nuevo amigo. Naruto se levantó y dijo, Hola, veo que tú eres Kankuro, el hermano de Gara". El hermano de Gaara llamado Kankuro se sorprendió, pero después Naruto le dijo, O eso diría si pudiera ver jajaja, un gusto conocerte. La hermana de Gaara al escuchar lo que dijo Naruto, le preguntó. ¿Eso significa que tú eres ciego? Naruto asintió y bajando sus vendas, dejó ver sus ojos azules y mirando a Gaara y a sus hermanos, dijo. Así es, pero eso no significa que no pueda sentir que alguien o algo está cerca o viene hacia mí. Después se subió las vendas y con una sonrisa alegre, dijo. Pero bueno, eso no importa, y yo he de suponer que te llamaste Mari. Ella asintió y de repente, la voz del kasekage se escuchó diciendo. Keitora, Kankuro y Temari, aléjense de ese monstruo en este momento. Naruto al escuchar que el kasekage se refería como monstruo a Gaara, se molestó, pero antes de irse, sacó su libreta y le dio una nota a Gaara y después se fue. Gaara después de eso, miró la nota que Naruto le dejó la cual decía. Nos vemos aquí en la noche, por lo que Gaara solo se preguntó para sí mismo para que querrá verme esta noche. En la noche, como Naruto lo recibió, se reunió con Gaara en la noche y ahí, los dos tuvieron una conversación donde Naruto le reveló su nombre verdadero y que no era ciego, además de decirle que estaría en su Nagakure por un tiempo. Gaara se alegró al escuchar eso, y Naruto le dijo que aunque después se fuera, él lo consideraría como un amigo y que esperaba reencontrarse con él y sus hermanos. Pasó cerca de un año después de eso. Naruto había aprendido bastantes cosas sobre Sunagakure. también formó una buena amistad con Gaara y sus hermanos, y hoy, antes de irse, Naruto en la noche se reunió con ellos y se despidió diciendo. Gracias por ser mis primeros amigos, espero que nos volvamos a ver, hasta luego. Los tres asintieron y Naruto se fue de Sunagakure para ir rumbo a Kumogakure. Pasaron varios días desde que Naruto se fue hacia Kumogakure. Él se encontraba caminando por un bosque donde escuchaba a alguien hablar, por lo que acercándose con cautela hacia donde provenía la voz, se ocultó detrás de la maleza del bosque y mientras estaba ocultándose, miró a un hombre de tez morena con lentes oscuros, repitiendo varias rimas mientras escribía en una libreta. Naruto al ver eso, se extrañó un poco, por lo que pensó, ¿qué rayos está haciendo? Pero entonces el desconocido enfrente de él, dijo, Siguiente verso, me estás observando, iré por ti acabando. Y lo anotó en su libreta, cosa que le llamó la atención a Naruto el cual pensó, ¿En serio me ha visto o solo está escribiendo? Pero de repente, una espada fue lanzada hacia su mejilla, cortándosela un poco sorprendiendo al Uzumaki el cual antes de hacer cualquier acción, sintió como alguien se puso detrás de él colocando una espada en su cuello, y entonces esta persona le preguntó, ¿Quién eres y por qué me estabas espiando? Naruto nervioso, le respondió. M me llamo Keitora, y le estaba yendo hacia Kumogakure, pero escuché que alguien estaba hablando, y por eso me acerqué hacia donde estabas. La persona no dijo nada por unos segundos y después, quitó su espada del cuello de Naruto diciendo. Ya veo, es algo que no ocurre usualmente, pero veo que eres un niño, eres huérfano o algo. Naruto lo pensó un poco y le contó lo mismo que a los guardias en su Nagakure, haciendo que la persona le dijera. Bueno, eso es algo triste, pero no importa. Yo soy vi, un ninja de Kumogakure, pero dime, ¿por qué quieres ir hacia mi aldea? Naruto al ver que vi no era alguien agresivo, le contó el por qué quería ir a Kumogakure, a lo que vi le respondió. Si ese es el caso, entonces no hay problema, yo te llevo hacia allá. Naruto asintió y después se fue con Bi, y mientras iban camino hacia Kumo, charlaron un poco para conocerse mejor, y de esta manera, Naruto como Bi se cayeron bien, pues ambos a veces se metían en problemas, incluyendo también que ambos eran Hinchurikis, siendo Bi el Hinchuriki de la Chibi y Naruto el Hinchuriki del Kibi. Al llegar a Kumogakure, Naruto entró junto a Bi y después de eso hablaron con el Raikage consiguiendo que Naruto pudiera quedarse, pero bajo la supervisión de Bi. Con el pasar de los días, Naruto acompañaba a Bi a hacer misiones, solo que Naruto solo hacía observaciones sobre cómo actuaba un shinobi en diferentes situaciones. Hoy, mientras Naruto ayudaba a Bi a escribir sus rak, Bi le preguntó, si no mal recuerdo, creo que me habías dicho que eras Hinchuriki del Kyuubi, ¿no es así? Naruto asintió y respondió, sí. ¿qué hay con eso? Bi le dijo. Es que veo que te llama la atención ser un shinobi, y me pregunté si quisieras que te ayudara con eso. Además como Hinchuriki, deberías de entablar una amistad con tu biju. Naruto un poco sorprendido por lo que vi, le comentó, le preguntó. ¿En serio es posible que un Hinchuriki conozca a su biju? Bria sintió y le dijo. Así es, yo logré entablar una amistad con Yuki. Naruto se sorprendió más al escuchar eso, entonces Killer B. le preguntó, ¿Entonces quisieras que te ayudara a hablar con tu hijo? Naruto asintió y Killer B. le dijo, Bien, entonces te ayudaré un poco con eso, ya que en el tiempo que te vas a quedar en Kumo no nos dará para mucho, ¿de acuerdo? Naruto asintió y después de eso, siguieron escribiendo rap. Pasó un año y medio después de que Naruto, fuera entrenado por Killer B para poder hablar con el Kyubi y cuando lograron entrar al espacio mental de Naruto, sucedió esto. Al aparecer enfrente del Kyubi, Naruto se sorprendió, entonces el Kyubi al ver a Naruto, le dijo con un tono serio y frío. ¿Qué rayos haces aquí? Naruto le respondió. Pues he entrado a mi espacio mental con ayuda de B. El Kyubi al ver a Killer B, dijo. Puedo sentir que el chakra de Gyuki está en él, ¿acaso él es el Hinchuriki de él? El HB al escuchar al Kyuubi, le respondió. Así es, y por lo que escuchó, tú estás sellado en Naruto, pero siento que tú no tienes todo tu chakra, siento que apenas eres una tercera parte de lo que deberías de ser. El Kyuubi con un tono molesto, le dijo. Desgraciadamente así es, una tercera parte de mi chakra está sellado en él, las otras dos terceras partes no recuerdo muy bien dónde están selladas, pero ¿por qué rayos están aquí? El HB le respondió Es porque el chico quiere entablar una amistad contigo, y vi le ha ayudado con eso. El QB se rió de manera burlesca y dijo Ese mocoso no tiene nada resaltante como para que me interese a mí hacer una amistad con él, así como tú la tienes con B. El HB solo le respondió eso ya es decisión tuya, no podemos predecir cómo sea Naruto en el futuro, tal vez pueda hacerte cambiar de opinión. El Kyubi, acomodándose en su espacio, solo dijo: Como sea, ya salgan de aquí. Y seguido de eso, el Kyubi los sacó del espacio mental de Naruto. Después de que el Kyubi se negara a formar con Naruto, Killer B dijo: Vaya que si es alguien bastante duro para convencerlo, pero bueno, te entrenaré en este medio año que falta, ¿de acuerdo? Naruto asintió y dijo, muchas gracias Visan. En el medio año donde Naruto entrenó con Killer B, aprendió a controlar su chakra, no el del B, sino el chakra propio de Naruto que heredó de su madre al tener sangre Uzumaki. Posterior a eso, aprendió las naturalezas de chakra que tenía, las cuales eran aire y fuego, en las cuales Killer B no le pudo ayudar mucho, a excepción del fuego el cual dominaba más. Finalmente le enseñó Kenjutsu, y en este apartado fue donde Naruto más sobresalió, pues Killer B era un gran shinobi en el arte del Kenjutsu, por lo que a Naruto no le costó mucho aprender bastante sobre esto. Después de ese tiempo, Naruto alcanzó la edad de 9 años, y ya era tiempo de que continuara con su camino, y despidiéndose de su sensei, se fue de Kumogakure. Tres años han pasado desde eso, Naruto siguió entrenando para superarse a sí mismo, pues no quería ser alguien débil, y más aparte, sabía que el Kyuubi no lo iba a ayudar en combate, lo que le impulsaba más a continuar con su entrenamiento, para no tener que recurrir a su ayuda. En ese tiempo, Naruto vagó por varias aldeas y lugares, donde ayudaba a personas y a pequeñas aldeas que eran atacadas por bandidos, hasta que en una ocasión estuvo a punto de perder la batalla, y esto sucedió. Naruto estaba apoyando a un grupo de 10 shinobis de una aldea pequeña, que era atacada constantemente por bandidos. Mientras Naruto hablaba con varios aldeanos, el líder de la aldea se le acercó y le dijo. Ya no han de tardar en venir aquellos bandidos en compañía de sus dos líderes, prepárense. Naruto asintió y ordenó que todos los aldeanos se refugiaran en sus casas, y después de unos minutos, llegaron más de 20 bandidos y sus dos líderes, y Naruto al ver eso, les dijo a los demás shinobis. Ya saben qué hacer, no ataquen impulsivamente, tenemos que llegar de alguna forma a los líderes. Sus compañeros asintieron y sacando sus espadas se prepararon para el combate. Al iniciar el combate, los bandidos se enfrentaron primero contra Naruto y los 10 shinobis que lo acompañaban, siendo este un combate difícil para los shinobis, pero Naruto dándoles valor, lograron hacer frente a los 20 bandidos, pese a estar en inferioridad numérica. Al final lograron derrotar a los bandidos, pero entonces uno de los dos líderes, dijo, vaya, eso sí que no lo esperaba, pero no importa, supongo que tendré que intervenir esta vez. Y seguido de eso, sacó una gran espada y le dijo al otro líder, Aku, acaba con los shinobis, yo me ocupo de su líder. Su compañero asintió y fue directo a atacar a los shinobis, y el otro líder fue a atacar a Naruto, teniendo un combate de kenjutsu bastante largo, pero Naruto al ver que Aku ya había acabado con cuatro shinobis, decidió tratar de acabar con él y con el otro ninja, haciendo que estos dos lo siguieran fuera de la aldea, dirigiéndose hacia un bosque cercano donde continuaron su enfrentamiento. Naruto estaba en total desventaja debido a que Aku poseía un kekei genkai llamado elemento hielo, lo cual le complicó más las cosas, pero sabiendo que los dos ninjas con los que se estaba enfrentando volverían a atacar a la aldea que estaba defendiendo, decidió darlo todo, incluso si eso significaba perder su vida. Naruto poniéndose serio, al estar rodeado de una técnica de hielo, decidió cargar fuego en su espada provocando un calor inmenso, con el cual empezó a derretir el hielo, sorprendiendo a Aku y a su otro compañero, por lo que Naruto moviéndose a una alta velocidad, logró asestar varios cortes en Aku y en el otro ninja dañándolos por eso. Naruto al estar quemado todo su chakra en una técnica, empezaba a desvanecerse, pero aún así hacía lo posible para mantenerse en pie, logrando dañar a un más de gravedad a sus dos enemigos, los cuales por las heridas, tomaron la decisión de marcharse del lugar, y Naruto después de eso, se fue caminando lentamente hacia una cueva, donde miró un árbol con un fruto en su punta, por lo que mientras caminaba a una velocidad un poco lenta, pensó, por lo menos logré ahuyentarlos y no creo que vuelvan en un tiempo, así que por lo menos espero poder llegar a aquel árbol. Al llegar, Naruto estaba casi derrotado ya nada de desvanecerse y al tomar el fruto, se sentó y posterior a eso, dio una morida al fruto y después de eso, colapsó. El Kyubi quien había visto todo desde el espacio mental de Naruto, estaba sorprendido al ver que a pesar de que Naruto sabía que no iba a ganarles a sus dos enemigos, siguió luchando, lo cual le hizo pensar en las palabras de la Chibi, por lo que pensó. Creo que me he equivocado con este mocoso, al parecer su futuro era ser un gran ninja, pero creo que ya no lo podrá ser. Naruto al estar inconsciente, no podía mover ningún músculo, por lo que soltó aquel fruto que había tomado anteriormente, y este al rodar por el suelo, se diluyó en sangre que se evaporó al tocar con la tierra. Posterior a eso, Naruto sintió una fuerte presión en el interior de su cuerpo, lo que le hizo volver en sí sintiendo un gran dolor. Sorpresivamente, después de que el dolor se le pasara, las heridas de su cuerpo empezaron a cerrarse casi al instante, provocando uno. mientras que el Kyuubi solo sentía como el chakra de Naruto se elevaba a grandes proporciones y su fuerza aumentaba gradualmente, por lo que pensó. ¿Pero qué rayos le está ocurriendo a este mocoso? Apenas hace un segundo estaba a punto de morir y ahora de repente todas sus energías se recuperaron por completo. Naruto después de todo eso, se puso de pie y al mirar sus manos, pensó. ¿Qué me habrá sucedido? Siento como si no me hubiera pasado nada. Después miró a su alrededor y vio que nadie estaba, por lo que dijo. Bueno, sea como sea, tengo que regresar a la aldea para verificar que todos están bien. Y seguido de decir eso, fue a la aldea para verificar que todos estaban bien, y al ver que casi todo estaba igual, solo sonrió levemente y se despidió de los aldeanos para hacer su viaje en retorno a Konoha. Como Naruto estaba en una aldea que estaba demasiado lejos de Konoha, el viaje de regreso le tomaría un año, pero lo que no sabía era que aquel fruto que comió, no era cualquiera, pues ese fruto era una versión más diluida del que alguna vez se conoció como el Shinju, el fruto del dios árbol del cual descendía el chakra. Por otro lado, Minato y Kusina al ya tener orden con Makuto y Natsumi, se dieron cuenta finalmente de que había dejado a un lado a su hijo mayor Naruto, por lo que Minato tomó la decisión de mandar a ambos a buscarlo, pues sabía que indirectamente lo olvidaron por sus hermanos. ¿Qué pasará ahora que Naruto ha decidido regresar a casa de una vez? ¿Acaso sus padres lograrán reconocerlo con su nueva apariencia? A fin del Arco Cero